¿Ahora con qué cosas nos saldrás, Linderman? ¿Que ya no íbamos a hacer eso? Pasaron como tres años sin hacer cosas cursis Cállense. bueno ya que todos están aquí Sé que pasaron unos cuantos años Sin hacer esto pero es obligatorio Así que ya tienen sus parejas asignadas De todos modos ya sé quién me tocara de pareja Demonios Espero que cumplan con su parte Ya saben todos Ven, estás con Sally Y cuidadito si le pasa algo Yo estás con Clocky Jack diviértete con Jill que estás con Josie Más que tu compañero Toby. ¿Qué? Y yo odio con mis compañeros. Bueno, ya mi última opción es que ella les ya que estarás con Kane y Jeff, tú con Nina. Les deseo la peor suerte del mundo a todos, jaja. Ja. ¿Es en, en serio? interior? Ja, ja, ja, te tocó a alguien que no planeabas, ¿verdad, Jeffy? Ya no te quejarás más de nada, amigo. Si sí, ya puedes pasar bien el rato con tu admiradora, ¿no? Mucha suerte, Jeff. Al menos no te fue tan mal, Jeff, mírame a mí con que me caudo. ¡Demonios! y tu amor a la vez tu romance me acepta Vaya, en serio, esto es divertido. Terminamos todo lo de la lista, ¿verdad? Claro, me siento tan contenta y tranquila, ¿en serio? No pensé que fueras tan divertido, eh. Tengo mis defectos, ya sabes. Porque carajos, disfruta estar al lado de ese caníbal mientras yo acá me aburro. Yo solo te sigo la corriente y ni siquiera hemos terminado nuestra lista de cosas. Sabes que odio estas cosas tontas. Mira, tu novia ya se va. ¿Qué? Estoy ¿eh? aquí de a matarlos a los dos, te lo juro. Pero no hemos terminado la lista, idiota. Es que me da tanto coraje que hasta estos idiotas les va bien. Escucha, idiota, me harás caso, o haré que tu maldito cerebro estalle, oíste, amigo. Olvídalo. Eso sí es otra onda, ¿verdad? Me encanta. Pues yo haré lo mismo, ya verás. Ahora sí es se bien. lo haré saber que sufre igual que yo. Qué bien que ya terminamos, ¿no? Sabes que me divertí mucho en... ¿Qué? ¿Sabes qué hago con mis víctimas, no? ¿Qué? Olvídalo, idiota. Tú también no te salvas. No me digas que pensaste que te iba a dar un beso, Plana. No, claro que no. Ya que le disparaste a mi chico, publicaré su foto en internet para pornificar jeje. ¿Qué me pasó? Te besaste con Irene. No manches que...